Hola, hola, ya sabemos que semiología trata de resignificar, de cambiar el significado, pero ¿cómo específicamente lo hacemos? ¿Cómo puedes tú tomar una emoción como el miedo, la inseguridad, que están basados en un nudo de significación, en una actitud disfuncional y transformarlas en, una, en un enlace significativo, en actitudes funcionales como la confianza y la autoestima? ¿Cómo lo puedes hacer? Te invito a la sesión introductoria del taller de asimilación del curso 1. Eh, reprograma tus miedos e inseguridades en confianza y autoestima. Esta sesión es gratuita y la puedes tú tomar para comprender cómo yo te voy a guiar paso a paso para realizar este proceso de resignificación que aplica con cualquier emoción, con cualquier nudo de significación, con cualquier actitud disfuncional y donde vamos a estar tomando... En este caso, miedo e inseguridad para hacer esta transformación. Los siete pasos específicos que hay que dar para hacer esta transformación, que implica eh, distinguir secuencias de eventos externos de secuencias de eventos internos, implica reconocer la emoción específica, los pensamientos, las creencias y las actitudes que están detrás, implica aclarar cuál es la emoción que prefieres sentir, que, que deseas crear, la emoción creativa que quieres construir y cómo la puedes sustentar, en los enlaces significativos. También veremos los siete pasos para resolver problemas externos con soluciones prácticas, porque ya sabemos que los problemas no son para sufrirse, los problemas son para resolverse. ¿Y cómo podemos nosotros generar esa desidentificación para resolver lo resolvible en un procedimiento paso a paso que yo te estaré guiando para realizarlo? También en esta sesión introductoria gratuita donde estaré explicando el, eh, este taller donde tomamos el conocimiento, la información del curso 1 de semiología y la vida cotidiana y la implementamos, la asimilamos en este taller de asimilación. Reprograma tus miedos e inseguridades en confianza y autoestima. Te espero.